Y bueno, eh, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión ahí, ya que mencionó también ahí Daniel del otro lado, de la vida de los migrantes, de la vida de los productores, cómo era antes y cómo es hoy. A partir de la construcción de la Patia Grande que mencionó Daniel ahí, sería genial compartir un poco de historia con los oyentes y también acá con ustedes compañeros, de la vida del migrante, ya que el cinturón verde, yo diría que más del 70% son productores migrantes o hijos de migrantes directos descendiente. Que paraguayos y bolivianos paraguayos. principalmente, ¿no? Sí, sí, antes sí. eran italianos. Antes era italiano. Sí, antes, italiano. Era italiano. Era? antes era. el recambio sí, generacional de los productores. Claro. Ahora quedan muy pocos eh, de ¿Algún los. Algún portugués, algún tano todavía. Sí, queda muy poco, muy poco. La mayoría son hoy en día alquilan el campo que tenían y eh, lo que produce son los eh, ciudadanos bolivianos y paraguayos, eh, mayoritariamente boliviano hoy en día. Y en Exacto. lo que es horticultura. En lo que es horticultura. En sí, lo sí, que sí. es florícola están más los paraguayos y. También hay muchísimas ah. familias bolivianas. Sí, sí, ¿eh? sí. Hoy en día el mercado, yo diría que un 35, 35 estamos entre los migrantes en el mercado, en el puesto de mercado, y después están los descendientes de Thanos y japoneses. japoneses que también eh. son migrantes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí pero siempre se vio con un ojo diferente a los ultramares. Claro. Ajá, eh, ajá. Siempre hubo un trato más especial, digamos. Eh, lo que quería resaltar el de la patria grande, lo que cambió el, la forma de producir y cómo se produce y quiénes las producen a partir de ahí. Porque a partir de la construcción de la patria grande, un sueño que dijo Néstor cuando llegó al poder, que tenía un sueño para compartir y vivir, a nosotros nos cambió totalmente la vida. Porque antes no podíamos acceder a la documentación. Eh, gestionar la documentación llevaba muchísimo dinero y también muchísimo tiempo. Una erradicación tardaba alrededor de dos años. Y no se lo podía hacer a casa tenía que ir a Capital, sí o sí. Tenía que ir a Capital, sí o sí, mm. y por ahí si tenés suerte te salías, porque si no, no. Y a, a partir del 2003, cuando se sancionó la... La posibilidad de que todos podamos gestionar eh, nuestros documentos, yo generé, por ejemplo, yo empecé la secundaria sin DNI, uh -huh. con la cédula paraguaya. Uh -huh. Y eh, siempre rescato y siempre valoro mucho lo que hizo la escuela agraria eh, de abasto, gestionando los papeles juntos con mis padres para que nosotros pudiéramos acceder a la documentación. Uh -huh. eh, como la institución también ayuda a eso. Y debe ser una de las escuelas más renombradas a nivel producción agro, eh, hortícola eh, en toda la provincia de Buenos Aires. Una de las escuelas mejores formadores. De sí, sí, sobre yo, el, sí. Eh, Aparte, de, no solo de la, de la parte técnica, sino también de lo social, de lo de comunitario. Lo so ¿no? Exactamente, a eso me refería. Eh, nosotros, antes, nuestros padres, cuando empezaron a trabajar acá, no tenían la posibilidad de. A adquirir un trabajo en blanco tendría que trabajar en, en negro vivían en forma más que precarias ganaba el 50% del valor que ganaba un empleado eh, blanqueado uh -huh. eh, no, tenían, no tenía acceso a ningún tipo de derechos eh, uno por ahí esto se pone a reflexionar y a pensar y a hablar con los gente más mayores que yo que pasaron, padecieron eso, porque yo en esa época no trabajaba todavía. Eh, uh -huh. Charlar y contar la vida, por ejemplo, uno de mis amigos me decía, yo me acuerdo cuando llegaba el DGI acá en las quintas, nosotros nos escondíamos por las zanjas, nos metíamos bajo lo, lo que es la ahora la AFIP. Lo que es ahora la AFIP. Antes era la DGI. Sí. Eh, me contaba esas experiencias tristísimas que si llegaban cualquier tipo de control, eh, tenían que esconderse o pagar las coimas. Después surgieron las nuevas generaciones, y mucho cuando surgieron las nuevas generaciones, eh, en el 2000, 2002, por ahí, que los grandes patrones fueron en quiebra y quedaron trabajando por su cuenta los que eran medianero y porcentajero. Uh -huh. eh, y cómo pagaban las coimas a los sindicatos, porque ahí el control lo hacían los sindicatos. Cada seis meses pasaban quinta por quinta eh, y recaudaban. Fortuna, nosotros eso hemos hecho denuncia, por ejemplo, el propio nuestro querido amigo acá siempre mencionamos, Salvador Vides, cuando encaró a uno de los referentes nacionales del sindicato y que ya, que ya murió. Eh, y le dijo, ¿y ¿por qué no le pedí...? A la del Momo Venegas. Exacto. ¿no? Eh, que no, te, no, no. te dé la factura cuando, sí, de la sí, coima no, le dijo sí, sí. al momo sí. de la guatre. de la huatre sí. eh, todo eso nosotros dejamos de padecer cuando apareció renatea un ente regulador estatal uh -huh. no solamente que dejamos de pagar eso sino también se acercaron y también eh, nos comentaron y nos acompañaron a la regularización de los trabajadores. Uh -huh. eh, a partir de ahí nosotros supimos y a empezar a saber cuáles son nuestros derechos. Y lo primero que hicimos cuando entramos eso en los casos particular es enfrenza, empezar a conformar la organización. Uh -huh. Todo eso es parte de una política. Y nosotros, yo en la situación actual, lo que estoy viendo es la persecución a esa línea, a esos proyectos, a esa eh, política en general de inclusión y de uh -huh. empezar a trabajar y formalizar lo que es el trabajo. terminó la mano de obra barata. Hoy en día, ¿por qué tantas, tantos peonadas, como le decimos comúnmente, están en los barrios... Eh, y en el campo dice que falta mano de obra No es que falta mano de obra Es que, es que ya poco. nadie quiere trabajar ah. como negro Por un plato de comida Exacto. Hoy en día Se está pagando de, En el campo La mayoría de los patronales quieren pagar Menos de 200 pesos la hora. Uh -huh. Algunos pagan 200 Hasta 250 Más de eso no se está pagando ¿Cómo serio? haces para comer con esa plata? Es imposible eh, yo creo que la igualdad de condiciones eh, que nos propuso este gobierno y lo tomamos y lo tomamos como propio, también se ve reflejada en todas las organizaciones bancando al proyecto político que encara Cristina Fernández. Que... Totalmente, totalmente de acuerdo, Silvio. che no, yo ahí mencionar, vos mencionaste a los productores, lo que tenemos que decir también es que... que eh, en la temporada del gobierno macrista había mucha discriminación y eso ahora no se ve, ahora no se ve. Sabemos que, que el 70% de, de los productores del cordón hortícola son, como dijiste vos, eh, son inmigrantes, no solamente en el cordón hortícola, están en todos los mercados concentradores, o sea, todo lo que es la producción y comercialización de lo hortícola están manejados por los, por los inmigrantes. Y eso hay que, hay, que hay, que, hay que recalcarle porque es así, no es que no hay gracias a que lo, los hermanos inmigrantes como de Paraguay y Bolivia eh, vienen a producir, eh, hay lo que tenemos en, en la mesa todos los días, el, el, el oyente, cualquier... Eh, Ciudadanos de la ciudad de La Plata y del de, de Gran Buenos Aires y, y varias provincias de la República Argentina No solamente estamos hablando del cordón hortícola de La Plata En todas las provincias donde hay un cordón hortícola Hay eh, gente inmigrante eh, Sobre todo eh, en el tema... Verdura y hortalizas de frutos son todos, yo que conozco, tengo amigos en Salta, en Jujuy, compañeros eh, bolivianos que, que han trabajado juntos conmigo O sea acá o en Corrientes o en Mendoza o en Río Negro donde yo estaba y ahora están trabajando en Jujuy, en Salta Haciendo uh -huh. lo mismo que sabían hacer y lo que, lo que venimos haciendo nosotros acá Sí, yo mencionabas hace un rato ese ejemplo de que pagan poco. Justo yo acá había traído, y me hiciste acordar porque lo tenía guardadito, eh, lo que se debería pagar eh, por jornal y por sueldo. Por ejemplo, un peón general, el, el más bajo de todo, El sueldo mínimo, según el Ministerio de Trabajo, todo lo, lo, lo que debería ser legal en nuestro país, eh, un peón general debería ganar 3.969 por jornal, por día. Y el salario mínimo sería de 90.200 y pico de pesos. Estamos muy lejos de eso, seguramente. A eso me refería exactamente, eh, que siempre se le trató de, la, de cabecita negra a los peones rurales y al tener estos derechos que se, le ha, se lo ha ganado, porque también se ha luchado muchísimo para que lo un, el gobierno, el kirchnerismo lo que hizo fue reconocer el, la lucha y el valor del de, trabajo que tiene el inmigrante. Que vale lo mismo la mano de obra migrante que la de acá. Eh, y también sí. tiene los mismos derechos en todas las circunstancias ya que vive eh, y no especula <risa> acá. Dejamos por acá, hace un punto acá, lo seguimos o más tarde. Atando cordones. La voz, la voz de, lo de lo que no, que se, no se, se ve. Tu y tu raíz.